Estás listo para ir a la montaña. ¿Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Estás listo para ir a la montaña. Capitán estamos listos. Trae todo lo necesario para ir a escalar el, la montaña Nevada, que está justamente por allá, en ese punto de allá. Que están viendo, este ester no puede, pero yo sí. Vamos al embarcadero porque el primero, primero intentamos llegar al pueblo más cercano, hacer nuestra primera comida, nuestro primer descanso, después de ir en barco un rato. Mira, aquí te presento el, uno de los canales, primeros canales que se crearon en, en, el, en, este, en, esta, en esta ciudad. Justamente para lo que es de embarcaciones, ¿sabes? Para el entrego de mercancías y esas cosas. Bueno, pues estamos llegando al primer puerto en el cual más adelante nos dejaremos la lancha, ¿sabes? Bueno. Eh, vamos a irnos. Este pueblo acá. es fantasma, ¿No, no da miedo. Sí. Fue. fue. fue abandonado después de saberse de que estaba a punto de hacer erupciones esa montaña. Pues alguna vez fue. Fue un volcán activo y pues por el momento ya no lo es, ¿sabes? A ver, aquí está el primer, el primer punto de descanso, puede bajar. Ok. Eh, es, un, es un pueblo mágico, es un pueblo mágico. <risa> aquí ve que este era la tienda, el lugar del herrero, ahí tiene un baúl. Que ya no tiene nada, que no, no, no tiene, tiene nada. Aquí vemos que también poco a poco la naturaleza pues se está comiendo este pueblo, literalmente. Ya está desapareciendo la madera. Eh, los cultivos desaparecieron Las termita. la termita. este, termitas Las termitas Las termitas Quiero decir, puedes pasar por aquí todo el tiempo que tú quieras Por el momento eh, vamos a zarpar en unos 10 minutos Unos momentos después Vamos a seguir en la segunda parte Vamos a acercarnos lo más que podamos a cruzar este río Este río fue descubierto en el año de, de, hace, de hace como 4, unas 2, 3 semanas dos más o menos 2 semanas Y pues desde ese entonces sigue ahí, ¿sabes? En ese entonces todavía el pueblo era habitable, pero pues ni modo. A lo lejos podemos ver el punto principal donde vamos a escalar. ¿Esto es sleeping, verdad? Claro que sí. Perfecto, porque vamos a acampar a cierta altura, porque nos está haciendo de noche. Sí. Allá podemos ver uno de los biomas más raros encontrados, o mínimo como árbol, sí. Pero bueno, mira, aquí vemos las primeras faldas de lo que vamos a escalar. Estas son las faltas de lo que vamos a escalar al principio. Ok, yo me voy a dar si mi das cuenta. <ríe> vente aquí, vente al punto, vente al punto, vente al punto. Es seguro. Pero mira, aquí está. El primer punto de camping que vamos a poner aquí en... en... antes de subir a la montaña. Dale. A ver, voy a cerrarlo por aquí. A ver, hacia adelante. Ahora hacemos esto por aquí. Pup, pup, pup, pup, pup. <ríe> Listo. A ver, prepárate. Uh, vamos a prepararnos para el camping. Pon tu sleeping, que se te pidió tener, traerlo para esta estoy ocasión. estoy durmiendo. 13 y 28 de la madrugada. Vamos a empezar. Vamos a empezar con el ¿Vera? punto A y de ahí al punto B. Está siguiendo la okay? araña. Está siguiendo la araña. Vente, sígueme por donde piso. Okay. Porque cualquier cosa te puede matar a esta altura. Poco a poco puedes morir, honestamente. Me matan, me matan. ¿Qué qué conmigo? ¿Qué <ríe> Te dije, ya. te dije Rápido, <ríe> sigue el guardia y no te va a pasar nada Sigue sí. Yo he es que escalado este monte varias veces Y me pagan por eso Ven aquí arriba sí, Y ve cómo se sube Dándole a la altura profesional para seguir escalando ¿Te das cuenta? Apenas llevamos la, casi la punta, no sé la verdad sí. Pero está muy difícil oh, esto. Me estoy cansando, ya no super. puedo más ah, Ya no puedo Venga, sigan sí. subiendo Ay. Suban se puede! ¡Suban! <risa> ¡Suban! No sé si sobreviviremos a esto Está muy pesado, señor Tengo frío ¿Qué? ¿Sigue subiendo? No tiene náuseas, nada de eso Si, <risa> no, si, si le provoca vómito O algo por el estilo Es recomendable no seguir subiendo ¿Estás seguro? Si está Puedes seguir subiendo ¿Estás Sigamos. seguro? Tire mi pala! ¿Tires pala? <risa> <Sí>. <risa> ¡No, no, no me interesa eso, toma. Gracias. Ah, toma tu, tu espada. Es, qué bueno que trajiste otra espada de emergencia. Qué bueno. Taradala. No ¿Qué me dices? Un taser. Me un taser. No voy, me no voy, no voy a caer. Ven, ven, sube. Sube. Suban Suban Suban, esto no se solucionará Tan rápido Solo, suban Suban táca, táca, ¡Suban! ¿Cuántas? suban, suban, suban, suban, sí. suban. Ya casi, señores, ya casi. Estoy perdido. Solo un poco más. He, he llegado, he llegado. ¡Wow! Qué loco se ve. Actualmente estamos sobre, estamos sobre las nubes, literal. Te lo puedo asegurar. <coughs> Estoy recogiendo todas tus bolas. Estamos en lo más alto de, del mapa, ¿qué opinas? ¿Qué se siente? ¿Eh? ¿Qué aquí, se siente? Voy a ser otra casa. Diosito, llévatelo a él, mami! ¡Eh! <ríe> ¡Oye!